dividir en cinco partes eh, una introducción una parte A1, una parte A2, una parte B1 y una parte B2 esa esa b es la estructura típica de muchas canciones de tipo celta o baladas y similares Bueno, empezamos por la introducción eh, la introducción es una introducción típica de bluegrass que es se llama potatoes y es ¿vale? es muy sencillita lo que hacemos es deslizar eh, el dedo del traste cuarto al quinto y ahora le damos a la tercera al aire o bien le damos a la tercera al aire y la, y la cuarta pisada en el quinto traste o sea, podemos hacer tanto como... aquí estamos pisando las dos a la vez, como es la misma nota, nos da igual, ¿vale? como más nos guste lo podemos hacer sencillo en el sentido de hacer, que así es como está la tabulatura, o eh, de esta manera, que a mí me creo que tiene un poquito más de gracia, que tiro Vale, tiro tiro tirotiro, tiro, tiro, cualquiera de las dos sirve. Bueno, pues esto sería la introducción y ahora vamos a ver lo que sería la parte A1. Eh, bueno, parte A1 en la parte A1 eh, lo que vamos a hacer es la melodía sencilla, sin variaciones la parte A2 va a ser igual pero con variaciones bueno, entonces empezamos por cuarta al aire tercera al aire cuarta pisada en el cuarto traste ahora seguimos con cuerdas al aire segunda al aire Prima al aire. ¿Vale? ahí otra vez. Tercera al aire. Repito. aquí en este papá que es como transición al siguiente al siguiente la siguiente frase la cual vamos a repetir lo mismo y aquí ya cambia en vez de hacer vamos a hacer vale repito esta parte ¿Lo habéis visto? Perdón. Aire, aire, segundo, cuarta, tercera al aire. La frase completa. la parte A1 y vamos a la parte A2. En la parte A2 eh, lo que vamos a hacer es introducir variaciones, básicamente es igual, de hecho podríamos tocar el tema entero pues, solamente con la parte A1, pero vamos a introducir variaciones para hacerlo un poquito más interesante. Entonces, la segunda parte haría... Entonces lo que hacemos es meter unas cuantas más notas, en vez de hacer... simplemente hacemos... repito en vez de hacer dos veces hacemos y en vez de hacer simplemente hacemos ¿vale? repito la frase aquí, esto pam pam que significa, y empiezo de nuevo y esto ya es igual perdón ¿vale? aquí si queréis se puede hacer en vez de incluso tirar, ¿vale? o sea, lo que hacemos es Perdón. es otra variación posible repito todo para que quede claro ¿Vale? Bueno, esta sería la parte A1 y la parte A2. Vamos a la parte B. Bueno, ya llegamos a la parte B. La parte B la vamos a dividir en B1, B2, y eh, tanto en la B1 como en la B2 hay una primera sección que es distinta a A, pero una segunda sección que es igual que A, y podemos introducir las mismas variaciones si queremos y todo. Entonces vamos a empezar con la B1, que es más, más fácil o tiene menos nota, que la B2. Entonces, esta parte, esta sección, es la parte que es distinta a A. Hacemos. ¿Vale? Aquí podemos introducir algunas de las variaciones de A también, por ejemplo. En vez de simplemente... Hacer cuarta, ¿vale? Tercera, cuarta. Y podemos hacer el. O simplemente. De las dos maneras. Entonces repito para que quede claro: digamos que está en es la parte B1, sección A. Ahora ya vendría la parte que es idéntica a la parte A metemos el que dice empiezo de nuevo entonces quedaría completo parte B2 y la parte B2 que puede ser un poquito la más difícil de todas empezamos igual que en la parte B1 y ahora viene la parte difícil hacemos vale entonces poquito a poquito esta parte es igual en la parte B1 y ahora vamos a hacer una escala eh, re, eh, digamos avanzando por terceras creo que se llama en este caso retrocediendo perdón Un metrónomo es de la, la mejor manera de practicarlo. Un metrónomo empezando no querer correr, sino ping, ping, pin, hasta que por fin, cuando ya lo domines a velocidad baja, ya va entrando fácilmente a velocidad más alta. Y acabamos aquí. Entonces... Perdón, voy a hacer la frase completa y así cobra sentido. hacer vamos a hacer